Piensa en lo útil que sería para tu empresa poder anunciarte en una serie de medios premium, como pueden ser Vanity First, La Vanguardia, Vogue y muchos más. Y además, poder geolocalizar tu anuncio en una zona concreta. Todo esto de una forma súper fácil y sencilla. Hola soy María Doniaz y en este vídeo te cuento en qué medios premium Puedes publicitar tu marca, cómo puedes hacerlo y qué estrategias puedes adoptar para conseguir tus objetivos. Primero, ¿cómo puedes anunciarte en los mejores medios? A través de una tecnología muy avanzada que te permite mostrar tus anuncios de forma automatizada. A esta tecnología la conocemos como programática. La programática es capaz de encontrar los mejores espacios al mejor precio y además optimizar el presupuesto que deseas invertir. ¿Y en qué medios puedes publicitarte? Una de las ventajas de la programática es que te permite publicitarte en una infinidad de medios digitales, como pueden ser blogs, artículos, prensa local, prensa nacional y un largo etcétera. Esto antes era impensable. ¿A través de qué estrategias puedes conseguirlo? Existen dos estrategias, branding y retargeting. Utilizaremos la estrategia de branding si tu objetivo es el reconocimiento de marca o atraer gente a tu página web. Dentro de las estrategias de branding, podemos utilizar tres tipos de segmentaciones. whitelist Contextual y Lookalike. La segmentación White -list consiste en aparecer en un listado de medios premium de tu interés. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes una empresa de relojes de lujo. ¿Dónde querrías aparecer? Pues sería interesante aparecer en un listado de medios financieros, como pueda ser el Forbes. La segmentación contextual consiste en publicitar tus anuncios en espacios afines a tu negocio. No segmentamos por medio, segmentamos por contenido. Por ejemplo, si tuvieras una empresa de cosmética, te interesaría aparecer en artículos de tratamientos de belleza. La estrategia Lookalike consiste en analizar el tráfico de tu página web y buscar audiencias afines fuera de tu página. Por ejemplo, si analizando tu página web identificamos que la gran mayoría de usuarios son hombres con una renta per cápita alta y que viven en Madrid, buscaremos medios fuera de tu página web para encontrar usuarios similares e impactar sobre ellos. La segunda estrategia es el Retargeting. El Retargeting consiste en impactar a los usuarios que ya han entrado en nuestra página web previamente. Imagínate que tienes una tienda de ropa y un usuario entra y no llega a comprar. El retargeting ayudará a recordarle al usuario el producto en el que estuvo interesado. En Oniad te aconsejamos combinar la estrategia de retargeting y la de branding. De esta manera conseguiremos mejores resultados ya que impactaremos tanto a nuevos usuarios como a usuarios recurrentes. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba UNIAD, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Hasta aquí el vídeo de publicidad programática en medios digitales. Si estás interesado en hacer este tipo de campañas, haz clic en el enlace del primer comentario. ¡Hasta luego!